Ay con la rata, ¿cómo me hicieron esto acá? Yo sé que soy un pato terreno, pero así tampoco. <risa> eh... Hagamos retos aquí mientras. Sí, no, Estela, sí, ¿sí? ¿sí? ¿qué que estás haciendo. Oh no. Nada. no oh oh, oh no. Pero, sí. oh, ah uy. <risa> ¿Cómo? Oh, No, no mucho. No. No, por lo que hemos tenido estos días. Ah, bueno es que estos días está un tanto ausente. ¿No se suponía que los viernes no sé qué? ¿Qué? Ay, ah, si sí, faltamos a la paga. ¡Cómo! Siempre nos pasa el día de paga. Sí. Yo no he recibido paga desde que entré No puesto Y sí, pero el con... ¿Quién ah. está conduciendo? Yo <risa> ah, excelente conductor ojo, ojo, ojo. <risa> Ah le bajo la velocidad así enseguida <risa> Y se si ahí. Ah ok el mecánico Cata y ¿sigue siendo amiga de los mecánicos? Pues... últimamente no mucho. Eh, no he entrado mucho a la ciudad y no he tenido tiempo de ir a visitar. Uy, pero... <risa> <risa> O oh, si sí, está ahí. No, ¿eh? tenía que llegar los policías. Está bien, compañeros. Ay, Ay. mierda. Uy, me duele todo. Ay, con la rara, ¿cómo me hicieron esto acá? Yo sé que esa <risa> una, es ahí pato terreno, pero así tampoco. <risa> A ver, quítense. Uy. Es que fue cosita de mente. Uh -huh. Son las llantas bien. <ríe> Exactamente. No, el motor está mal, pero tiene nada. General como... me copia. Claramente como dañada. No, no. Ya cuadro <ríe> el banco. Cosa de mi ojito. Sí, sí, ya, ya de procedieron. Vez. Es el FTK 71 A ver, aguanten. Ya, ya, ya no tengo kit. Bueno, nunca tuve. Pero. ¿Ustedes tienen? Eh, no. No, pues Y si pedimos a... unos a domicilio. No, no, vamos a mecánico porque... Ah, no. Ah, no, sí. ¿Sí? No, ¿Se no, puede? No, no, no, no, no, no. ¿Domicilio? No, ¿En el no, mismo no. puente? Sí, el mismo, el mismo de, de esta ciudad. Uy, porque. ya lo tienen pensado y todo. No, pero tenemos que cambiar el vehículo. O sea, de color o algo. Porque es que este color, bueno, lo llevamos así negro como ya por tres días. Y nos parece a decir, están boleteando mucho el vehículo, la así. Pongámosle un color que nadie se espera. Blanco. Cómo. sí no pues qué dices oh. cañas sí a mí me suena qué dice eh, Estela? pero blanco sí ¿Qué, a ver a que pues, no sé se mata por se aquí. mata a qué no <risa> lanzamos por ahí a ver quién cae quién cae en el cosito va en a cuál a cosito en el de allá el de allá las escaleras ¡Ah! no gata. oh cayó ¡Cácheme, cácheme! No, que me cae encima. Tienes que brincar allá, cañas, allá. ¡Ah, el de allá! Sí. Yo pensé que era el de aquí abajito. Oh, no, no, ella decía el de allá. No, no, yo decía el de abajito, pero bueno... La ¡Ah! ¡Ay, ay, ay ¿Tiene alguien para marcarle? No, no está, no está mi contacto. ¿Tiene un contacto? A ver si sí, sí, tengo a Sebastián. Ser... Ah, bueno, Sebastián. la comida la comida la comida escuché escucho se les olvidé las necesidades y la comida Tiene el contacto. Oh, oh, oh. <risa> ¿Paso dónde están? Me caí. La... ¿Qué? ¿Y está bien? Pues ya... Me duele, me duele el cuello. Oh, no. Ya viene alguien. ¿Quién viene? ¿Cómo así que viene alguien? Se, o sea, Sebastián. Ahora ah, bueno, okay. pero dígale que sea. Que, que sea serio. Porque la que nos hace. <risa> ah, es que Estela no supo. Que le pedimos que nos tuneara la camioneta en secreto con nadie en el taller. Y fue y le dijo a todo el mundo en el taller: Salgan, que tengo que tunear de una camioneta a. A mi prima, Gata, Gatalata, ¿Quién te, quién dijo eso? ¿Tu mecánico de confianza? ¿Tu mecánico de confianza? Tío, mira pues ahí está. Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, te hice falta? Estela, dime que no le enviaste ubicación, dime que le mandaste la postal Le envié la ubicación del garaje oh. ¿Seguro? Porque es que si le envío ubicación, le va a parecer que está en el techo No, no, no, yo me bajé, ¿no viste? Ah, bueno, bueno Oye, te vi en televisión. ¿Cómo? ¿A mí? No, a Cata. Y decís que es casi ¿Cómo? infiel es algo así. Ah, pero bueno, no me casaron porque yo no soy infiel. Entonces <risa> pues no habla con nadie, Cata. Catalina. Ahí está hablando con alguien, ¿ya ve? Sí, sí. Uf. Con el amor de mi vida por dos. Uy. Shit. Ufa. ¿Cómo se llama? El amor de mi vida por dos. Ah, ok. Juan mecánico. ¿Cómo? El mío se llama Juan Mecánico. Juan, Juan Paco. ¿Qué? Sí, sí, Paco. Mm. Aló. No lo escucho. Sí. No, no, no, solamente el color. ¿Quieren nada más el color, verdad? Sí. Bueno, kids? gracias. Ahí mismo. donde Y los kits, ¿me los pones en la, en la cajuela, por favor? Bueno, gracias. Chao. Eh, hagamos retos aquí mientras. 500, no, Estela, qué estás haciendo. Oh, no. ¿Cómo? Oh, oh, oh, Dios. oh, no. Sí. Ah oh, ¿Cómo? Oh, oh. Ay, ay, este que me marcan. <ríe> bueno. Oigan, yo no llevo chaleco porque yo no llevo chaleco? Bien, ¿Y usted? Sí, sí llevo. Perdón. Ahora sí llevo chaleco. Ya vengo eh, Este, sí, estoy vendiendo abón. ¿Vendiendo abón? Estás trabajando. Sí, este, eh, pues o sea, en unos de que minutitos más, ah, sí, sí, es, es, es, es disponible, ya te digo yo para que me platiques, ¿va? Aquí con mis compañeritos. Sirve para robar. Va, va. va. Oh, es la ojo, es ojo que está dejando que el vehículo. Polvo. Muchachos. El teniente Julio, sargento, no lo sé, dijo que, que, que nos tiene una información para la Sijín, entonces. Pero no le dice que no está el capitán. Yo le dije al capitán, pero él me dijo que me dijera a mí. Pero yo no quiero ir sola. Pero le dijeron, te dijeron a ti. Bueno, pues entonces yo lo recibo sola Volví Eh, tenemos disparos en una tienda de ropa y en un banco Vámonos Vámonos muchachos No hay escalera. Sí, sí había, ¿no? Desapareció la escalera. Ya por el lado izquierdo. No, pero había escalera para subir ahí. Sí, se supone. Nos la quitaron. Sí. No, nos va a tocar encontrar otro lugar. Ahora esa camioneta... Uy. Vámonos sin cañas Ven, ¿y por qué los vidrios de esto no están...? Ah, ya me acordé ¿Cómo ¿Vamos? que se acaba de arreglar? Vean, ¿para dónde vamos? Abajo hay muchas alertas, vamos para abajo Uy, pero también hay alertas de disparo arriba ¡Ojo! ¡Ojo por aquí! ¡Ojo por aquí! Pendientes Arma en mano Cuidado que nos confunden con los... Eh... No, no, no Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, no nos no, no metamos en esto ¿Quién nos disparó? ¿Es para un policía o fue un civil? Creo que sí, un policía Pero pues es que estamos en campo Ah, ya nos pinchó, ¿qué fue. No, ya, ya, ya, ya, ya, ya para nos pinchó, nos pinchó, nos pinchó, nos pinchó. No sé, pero tengo que hacerme más para no, allá. No avances. Ay, Dios mío. Espera, cuando te pinches, para inmediatamente, porque es que. Señora, es... pues si están ahí no, nos van a dar eso. más. Pero es que no podemos quedar, o sea, no podemos avanzar porque es PG. Si ¿Sí puso los kits en el baúl. Sí, señor. Oh. No, pues muchachos, yo ahorita me voy a salir de servicio. Sí, ya, yo también. Si, sí, descanso un arriba? poquito Uy, ¿tienen algo para la tos muchachos? Porque... Eh, no piso Me está raspando no, la, la garganta ahí. Sí, sí, vamos Ya ah, hicimos sorry. mucho hoy Creo chicos Agarraron los kits. Eh, no No, no, no Me sale la cajola Si los dejamos ahí, ¿se embolatan o...? Sí. Oh no Bueno, cuando... No, no, cuando lleguemos allá, porque esto aquí está como muy caliente No, pues nos fue bien hoy Nos fue bien, estoy viendo tres reports en camino Um, Puros reportes para la sigi hombre No, no, no lo voy te saquen los kits antes Ay no... Bueno, se perdió Bueno, me voy a ir a cambiar Ahí siguen sus kits, ¿no los van a agarrar? Eh, sí, ya voy. Yo ahorita que me cambié. ¿Está? Estoy viendo reportes en camino. Yo también. ¿Cómo? Makaya. ¿Tienen los kits? Está en la camioneta allá abajo en el, en el estacionamiento Copi <risa> Dios mío mis zapatos, alguien lléveme en algo Te llevo Ya acabé de pasar, vieron que era moto explotó Eh, sí Había Te llevo un... Eh, sí ¿Qué vas a para guardar la camioneta? No, no la única que tengo que guardar, es una de la... Catalina uh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No va a agarrar los kits? Eh ay no. Bueno. Vamos A dónde te llevo, cosita. User disconnected from your channel. Llame a eh, Nalimpound, por favor. Tacha que no me lo sé. que no digas que no te paseo en una nave sota. ¿Cómo? Ay oh, Dios mío, sí. <risa> que nave. cuando el Johnny iba a tener uno de estos? Uh -huh. Además, y echando sino... humo. a ah, mi cielo, esto es un clásico. Uh -huh. ¡Oh, manny! ¿Cómo me viste ahí, Mani? ¡Chit! ¡Oh, qué nave sota, mani Bueno, chicuelos, aquí la dejamos el día de hoy. Fue un excelente día, nos vemos mañana. Cuídense mucho, que estén muy bien. Descansen.